Hola amigos de América Latina, les habla Víctor de Rosso, el fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz. Les reitero la invitación a que hagan un pacto con mi señor Lucifer. Lo pueden hacer acá en el Templo Luciferino o lo pueden hacer a distancia. Usted elige. Hay dos maneras de hacerlo. A distancia, yo les envío las pautas. Yo les digo cómo se hace o lo hacen personalmente acá en el Templo. Únicamente, contáctenme desde cualquier lugar del mundo. Atrévete ya y déjate sorprender.